Buen día, soy Paulina Peña de Proyecto Pide un Deseo México. El motivo de mi mensaje es platicarles acerca de los puntos luminosos y resilientes que este año tuvimos por parte de nuestra asociación. En primer lugar, me gustaría hablar de que el tema de, las, de la pandemia nos tocó muy fuerte en el sentido de nuestras terapias. Las terapias de reemplazo enzimático para los pacientes con enfermedades lisosomales tienen que ser unas que conlleven continuidad y seguimiento firme y exitoso. En ese sentido, cuando la pandemia llegó, eh, nos dimos a la tarea de explicarle a los tomadores de decisiones, a nuestros legisladores, médicos y todas las autoridades en salud, la importancia de que para salvaguardar nuestro, nuestra salud y nuestra integridad hubieran terapias en casa. La buena noticia es que nuestros tratamientos, en lo general, no se vieron afectados por la pandemia. Ha habido continuidad en todas las terapias de reemplazo enzimático. Si bien han habido algunos eh, cortes y retrasos, esto tiene que ver con problemas que ya existían previos al COVID. Pero la continuidad de nuestras terapias ha estado allí. No obstante, hemos empujado para el tema de home infusion o terapia en casa basados en toda la experiencia e información que tenemos a nivel internacional y a nivel latinoamérica hay reportes y casos de éxito en donde incluso en América Latina Colombia, Argentina, Brasil tienen casos de pacientes a quienes les entregan su terapia en casa esto ayudaría a a que no, nosotros como pacientes no tengamos que exponernos en hospitales que hoy en día se han vuelto COVID y que pueden poner en riesgo nuestra salud. El empuje para esto se ha dado desde principios de año y está en, en, en pleno trabajo en la Cámara de Diputados. El diputado Héctor Jaimes y la diputada Peralta de la Peña tienen eso bajo su respaldo y están trabajando porque pronto sea una realidad. Otro gran logro de Pide un Deseo este año fue el hecho de que a pesar de la pandemia logramos trabajar en concordancia con el Consejo de seguridad General y COFEPRIS para que fuera finalmente aprobado un medicamento huérfano, una terapia de reemplazo enzimático para la mucopolisacaridosis tipo 7. Este medicamento implica una esperanza de vida para estos pacientes. Su nombre es mepsevi Bestronidasa Alpha y es, como les comentaba, para MPS tipo 7. Este medicamento, gracias a la labor y el trabajo conjunto del proyecto Pido un Deseo y de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, ya está aprobado por la COFEPRIS y es un logro del año pasado. Asimismo, tuvimos la fortuna de seguir generando alianzas. En alianzas nacionales eh, hemos trabajado mano a mano con el Instituto de Hematopatología y el doctor Joaquín Carrillo, quien tuvo toda la generosidad de regalar decenas de becas para profesionales de la salud y médicos y que pudieran tomar los cursos majestuosos que él realiza desde su instituto con conocimiento de enfermedades raras, específicamente lisosomales y muy especialmente enfermedad de Gaucher. Los cursos del doctor Carrillo son reconocidos a nivel internacional y haber tenido esta alianza con él y poder regalar becas a, a todos los que así la solicitaran fue otro de nuestros logros. En alianzas internacionales, eh, nos da mucho gusto platicarles que hoy día somos parte de la red internacional fabric ya somos parte de esta alianza para conjuntar esfuerzos por estas otras enfermedades lisosomales, por esta enfermedad en específico y por supuesto nuestra alianza ya de años con la International Gaucher Alliance o Alianza Internacional Gaucher con quienes hemos trabajado también todo el año participando de diferentes seminarios, webinars, eh, reuniones y, y diversos trabajos que desde hace más de un lustro compartimos con ellos. Por último, tuvimos para el Día Mundial de la Enfermedad de Gaucher el programa Te lo tengo que preguntar con edición especial Enfermedad de Gaucher, en donde tuvimos a todos los involucrados bueno, a un representante de todos los involucrados en esta enfermedad. Tuvimos pacientes, cuidadores, profesionales de la salud, médicos, genetistas, enfermeras, pacientes, y padres y líderes de asociaciones. Todos sentados en una mesa virtual, por supuesto, en estos cuadraditos del Zoom, eh, platicando acerca de lo que nos compete y de el que es nuestro centro de gravedad, que son los pacientes. Fue un ejercicio muy interesante de comunicación, de participación y de conocimiento y está al alcance de todos ustedes a través de nuestras redes sociales, del Facebook Live y de YouTube. Es así que el año que recién pasó fue uno, si bien complicado, bastante bueno para el proyecto Pide un Deseo. Les agradecemos muchísimo la atención y nos comprometemos como siempre a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde hace más de 20 años en esta asociación que se dedica a apoyar a pacientes con enfermedades de depósito lisosomal. Muchas gracias por su atención.